Sí, la gente que nació en los años 70s, 80s, los 80s, 80 los 80 los 80 para acá, pues crecieron en tenis. Y la gente que ha crecido en tenis no quiere te ponerse zapatos. Se los ponen eventualmente para alguna cosa muy formal, pero en su vida cotidiana solamente usan tenis. Razón por la cual los fabricantes de tenis vieron el enorme filón de negocio que eso significa...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 Espérenme que va a pasar una patrulla ¿Vale? Si sí, aquí a la vuelta de mi casa está la Secretaría de Seguridad, la de, la de policías No de seguridad, sino de la, la Policías del jefe, así que la calle de Liverpool Y tra Al transferirse Obviamente es, con, es Exactamente igual de imagen Que la ropa atlética ah, Uno, uno pues, Al verlos Uno piensa que trae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 Además, hay que acompañarlo con un vino muy seco. No un seco, extra seco, porque esa es una denominación para champáns y a veces para vinos blancos, que significa dulce o más dulce. No, vino seco, blanco, seco, no sec ni extra seco, sino seco. O un vino tinto fuerte, de buen cuerpo, para poder compensar la intensidad de los sabores del olivo y del anchoa. Y para bajar un poco el sabor, una rebanadita de quitomate,